que mis pestañas de la marca Gladnetti, que me encantan la verdad, ya solo voy a pasar un poquito mi lápiz negro por la parte de mi línea de agua para tapar todas esas partes blanquitas que quedan entre mi pestaña y mi entre mis pestañas naturales y la pestaña eh, la pestaña postiza yo hago esto porque me ayuda mucho eso así ya no se alcanza a ver esas manchitas blancas vean cómo se borran esas, se ve como aquí algo que le falta y acá pues ya como ya maquillé de negro mi línea de agua pues ya se ve parejo así que vamos a hacer lo mismo de este lado y pues ya estuvo mi maquillaje chicas, ya solo voy a aplicar un poquito de color en la parte inferior de mi ojo voy a estar aplicando yo creo que un color café, yo no quería entrar a los cafés, pero sinceramente siento que ese color es el que le va más. Voy a aplicar lo que es este cafecito mate, ligeramente. Y voy a volver a aplicar un poquito del brillo en la parte de mi lagrimal y sacándolo hasta la mitad del ojito mi para que no se vea nada más así mi ojo blanco ya se lo finalizó con mi finalizador de milani chicas una ligera rosadita